Hola amigos del canal CESVIMAT de YouTube Hoy queremos enseñaros eh, las características técnicas del último modelo que estamos probando, la familia Lexus Es el NX300 híbrido Es un modelo que comparte la misma tecnología híbrida de los Toyota Prius con un motor térmico ciclo Atkinson de 4 cilindros y 2,5 litros de cilindrada Este motor térmico desarrollaría 143 caballos en, en, modo, de, en modo gasolina Ese, Esos 143 caballos los vamos a combinar con un modo eléctrico proveniente del ondulador inversor. ¿vale? Esa energía la vamos a tener de la batería de alta tensión que la convertiríamos en, en, modo alterno, en una corriente alterna para alimentar los diferentes motores eléctricos que equipa el transeje híbrido. El transeje híbrido equipa un motor eléctrico principal de 143 caballos que combinado a los 155 del motor térmico nos proporciona una potencia total de 197 caballos en modo combinado. Ese modo combinado también lo vamos a poder aumentar para las variantes que equipan el sistema E4, es el sistema de tracción total que en el eje trasero desarrollaríamos, junto con un motor eléctrico adicional, 68 caballos adicionales para propulsar el vehículo. Como nota adicional, tenemos en el vano izquierdo, en el vano del motor izquierdo, tendríamos la tablería de alta tensión que alimentaría eh, el motor eléctrico del compresor eléctrico de climatización.